Ya, mucho trabajo, ya, ya, perfecto producciones. Sí, ya. CP Co-Producciones CP sí. Conciencia Yo Yo Venimos recordando con el corazón en mano La mente se hace fuerte, ya no entra nadie en mano Salimos batallando y heridos regresamos Volvimos a intentarlo después sí. de poder no haber sanado La mierda se amontona si no se mueve el ganado Y multiplica la montaña si va moviendo el establo La mierda te la comes, yo sé de lo que hablo Aquí todo nos vale si el ciclo se ha cerrado Estoy cansado de tanto rotabato Yo no quiero jugar en este juego macabro En el que te ganan la vida o estás eliminado Soy es el esperma que ganó Me Fui coronado Te ponen ingredientes para que estemos preparados Pero naces, creces mientras obedeces todo el rato Es normal que te revele y te levantes en el acto Pero debes planear tus sueños antes de dar el salto Chacho, las cosas del palacio van despacio Si entramos al palacio, el saqueo es inmediato Alto, pensemos bien los pasos Observa los objetivos si el mal no está tranquilo Vamos a surfearlo, Carlos Carlos nunca parece intentarlo, eso está claro Oscuro está el futuro, pero yo ni caso El presente está aquí abajo los cabalgo, bien me amarro, clavo a clavo, dando el callo, lejos del mercado, me atiborro de pescado, ando raro, no me amanso, he sido apuntado, pero no me han dado, sigo caminando, sin miedo al otro lado, me vado, cuando estoy parado, por eso andamos todo el día funcionando, y cuando no me muevo porque estoy soñando, planeando, o celebrando, aunque mucho tiempo llevo rebotando, intentando integrar el golpe, pero ya estoy harto, pacto. Con el demonio, pues él también fue expulsado Estoy aquí abajo en el fondo, cantejondo Allí se respira lo mejor el lodo, no ando solo Siempre en mi mente somos ocho Ya hemos preparado un bizcocho yeah. PeCo Producciones Con un bazuco sin truco del ocho yeah. Ocho Pro yeah. Yeah. Ah...